no te escucha no no te escucho no te escucho uh, ok, okay. okay. Right now? ahora sí ahora sí ok Hi, I'm, how are you? I'm very well. How are you? I'm fine. I'm fine. Good. I'm glad to hear you. Well, <laughs> ¿Puedes cambiar su teléfono horizontal? Uh, ok, okay, wait a second. Here's feels okay? Sí, mejor. Yes. Okay. Just yes. so. wait a second. Um I'm going to try this. Okay. That's great. <laughs> yes, I know. <laughs> okay. Okay. Where are you from? I'm from Denver, Colorado. Denver, Colorado. Oh wow, sounds great. ¿Conoces Stanley? Uh, no, but I was working in a call center and I know a little bit about where is it. Uh-huh, where it is. I know a little bit about where it is. Where it is, okay. Good job. Okay. Um, you you said that uh, you're coming tomorrow, right? No. Here to Guatemala? Uh, no, probably uh, some, maybe this week, Friday or oh. Saturday, but I don't have tickets yet. Ah, you don't have a ticket, okay. And do you have plans for how long time would you be here? Or do you don't know? I don't know. I have to be in Mexico on June 24th. Uh, really? Yeah. Wow. Can you, can you please tell me a little bit about yourself? I, I asked you this because uh, I, I know that you have, a, it's like an academy, right? So, yes, uh, so it's, it's different. It's very different. Uh, ok. Uh, I, so, <coughs> en español, ¿está bien? Ok. Soy, fundador, bien. soy fundador del proyecto Sherlingo. Mm -hmm. Es un programa donde juntamos hablantes de inglés y español. En mm -hmm. Colorado, como 30% de nuestra población son... Hispanohablantes, entonces okay. hay muchos, hay muchos y todo el mundo quiere hablar inglés, por supuesto y exactamente hay millones, millones de países, <risa> uh, en todo el mundo que quieren hablar inglés, pero también hay muchos de nosotros americanos, mm -hmm. estadounid estadounidenses, lo que prefieres, gringos, está bien con nosotros. Um, uh, ¿Qué quieren hablar español? Pero, no sé, ¿dónde, dónde aprendiste tu inglés? Porque su inglés es eh, bueno. es muy oh, thank you, gracias. Eh, primero estuve en una academia que se llama... En in inglés. Ah, ok. First of all, I was studying at d 4 This is an academy from El Salvador, I think so. Okay. But this academy is especially for working in a call center. I mean, that, that's why the name, English for call center. But I was working in Alorica. I had a, an account in T-Mobile. I was in activation working in that place for almost three or four months. Uh -huh. Then I decided I decided to stop working over there because I I started to to working in an NGO. Okay. Is this a project about traveling to U.S. Probably next month i'm going to travel i hope that so. <laughs> i hope yeah. that so now i i am studying an academy where well, the name is english is power this is an academy from uh, from a friend hillary hillary she, is her name she is really yeah. good um, uh, is... or no. or no she's from here guatemala okay. but her english is <laughs> Really, really good. I don't know where she she studied, but she's great. She's amazing. And right now, I am in, in intermediate. Excellent. Intermediate, intermediate level. Pero su su inglés estás, estás leyendo libros en inglés y estás uh, mirando. Not actually. No lees. Not actually. Uh, no, I don't have books. Okay. Okay, bueno, pero, I, I noticias, like... pero noticias en inglés. Necesitas leer noticias en inglés. Ok. Sí, um, sí por supuesto. The thing is, uh, I, just, uh, I just waste my time on Facebook, on sharing memes. Mm -hmm. <laughs> And I know that is not proactive, but... Depende, en inglés o en español in Spanish, time in English, okay. but. Sometimes, cambia, yeah. <laughs> cambia su teléfono a inglés. I already have it. I already, have, I already done it. I have already done that. Okay. I have already done that. Uh, what about you? What are you? Are you studying in Spanish? No. No. Nunca he no. Studied. Ok, bueno, soy fundador de este proyecto. Es un uh -huh. proyecto donde juntamos hablantes de inglés y español para la práctica. Ok. Uh, para, para aprender otro idioma necesita dos cosas. el, uh -huh. base, el base, que es vocabulario y la gramática, ¿verdad? Exactamente. Pero la segunda parte es la práctica. Escuchar y hablar, ¿sí? Ok. ¿Sí? Los primeros Ajá. tres partes, los primeros tres partes, vocabulario, gramática y escucha, puede hacer solo en su cuarto, con su teléfono. Pero para hablar, ¿qué necesitas? Alguien para la práctica, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Es lo mismo para nosotros, para todos de nosotros que quieren hablar español, podemos aprender, podemos escuchar, pero ¿con quién podemos hablar? Necesitan hay practicar miles, también. Hay millones de escuelas y aplicaciones y opciones para aprender más vocabulario, ¿sí? <coughs> Como du Duolingo, Rosetta Stone, clases de inglés, ESL, um, Muchas opciones. Y cada uno dice, cada uno dice, lo antes posible necesita salir y buscar a alguien para la práctica. Ok. Pero uh -huh. no de cómo, o dónde, o cuándo. <ríe> Exactamente. Necesitas a alguien para la práctica. Sí. Ok, entonces, empecé uh, shelingo Shirlingo es un programa específicamente para ayudar personas con, para encontrar y practicar. Uh, ok. okay. Um, es uh, como un NGO, uh, pero es un social enterprise, una empresa social. Uh -huh. Uh, tenemos dos partes tenemos un parte gratis eres um, un parte de nuestro programa gratis en este momento um, okay. también, también tenemos otro parte uh, un curso y en una membresía que es privado um, hay un costo para esto porque necesitamos dinero para sí para obviamente hacer cosas, sí um, <coughs> y y bueno, nada más. Um, estoy aquí en este momento en Costa Rica. Um, okay. Fui a, a Nicaragua por tres semanas y después a Colombia y ahora estoy en, en Costa Rica. Um, quizás, espero que la próxima semana voy a Guatemala y, y después a México y Cuba. Y después uh, no sé si voy a regresar a Estados Unidos o a Nicaragua o. O Puerto Rico, no sé. OK, pero cuando está en estos lugares, ¿qué es lo que hace o, o a qué realmente llega a ese país? ¿no? ¿Es como conocer okay. o tiene algunas sedes en esos lugares? Um, estoy. Hmm, estoy probando, no sé, color, ah. pero estoy probando cuánta gente realmente quieren hablar inglés sí todo el mundo dice oh me gustaría hablar inglés pero realmente y es lo mismo para nosotros sí muchos americanos dice oh me gustaría hablar español pero realmente quieres estudiar quieres practicar cada día exactamente Porque aprender otro otro idioma es un proceso sí sí Ob obviamente tu quieres hablar Inglés, ¿sí? Sí, Bien. obviamente. Sí. So, how does English change your life? You said you work in a call center. Um, so, do you make more money because you Yes. Yes, call center, the industry of call center in Guatemala is really good. People uh -huh. maybe don't, don't have a good grade from high school. And they can work only with, it. they can speak English, they can work in a call center, and they can earn money. Sure, but do you make more money if you speak English? Yeah, sure, <laughs> obviously, sure, okay. or a lot of money. Uh-huh, uh-huh. Because uh, if you have a really good English, you can work in a premium account in a call center, and that premium account, people there earn a lot of money. Uh-huh. Great. Um, you said you worked with T-Mobile. Who did you work with? Yeah, yes, T-Mobile. T-Mobile, okay. Um, were you talking mostly to English speakers or Spanish speakers? Uh, mostly English speakers. Excellent. Yes. That's fantastic. But I, know, I know that I need to improve some areas of my English, like my pronunciation, because no. I need to achieve like, American accent. Yeah. No, actually your pronunciation is very good. Um, oh, thank you. There, there are a few things that you know somebody could help you with. Yeah, uh, sure. <clears throat> your problem right now, your biggest problem right now, is that you have reached a level of English. Your your level is high. Okay. Great. So probably people like me are not correcting you. We're not helping you because we understand you. Okay. Ah, uh, okay. Right. So, And what I need? What you need is what you need is my program, really. Uh, <laughs> but what you need is somebody, an English speaker who is learning Spanish. You, okay. your responsibility is to help them bring their Spanish higher. Ah, uh, okay. And their responsibility is to help you bring your english higher help each other right but it's it's in a way where you are not embarrassed no tiene vergüenza ni miedo de tratar porque no. los lados son iguales no es como un maestro y estudiante es dos personas exactly. amigos realmente oh. amigos con, con... Yeah. <coughs> porque realmente si si tú y yo practicamos juntos por una hora una semana o dos semanas o dos meses o un año yo voy a saber todo de su vida yo voy a conocerte exactamente vamos, sí, sí. vamos a compartir nuestras historias seguro que sí y cambiamos a amigos realmente amigos um, es, es algo increíble en nuestro programa uh, porque funciona. Cuando dos amigos están practicando con, esto es importante, tenemos una estructura y materiales y un método. Ok. Entonces, en este momento estamos practicando. ¿Sí? Ok. Sí. Pero, eventualmente vamos a, no vamos a saber de, de qué quieres hablar. No sé. <risa> sí. Sí. Entonces cuando, cuando tiene uh, materiales bilingües y, uno, y una, estructura, una estructura y un método para la práctica uh -huh. el tiempo es más efectivo y funciona mejor tiene más éxito tiene más confianza es más cómodo practicar sí okay. no tiene ok hay un secreto hay un secreto hay un secreto de Ajá. hablar otro idioma. ¿Sabes qué es? Eh, no. Ok, yo voy a compartir. ¿Listo? Ok, Lisa. Lo más personas que tú puedes ayudar, lo más rápido y más fácil es para hablar otro idioma. ¿Me entiendes? Ajá. Mis personas que tú puedas ayudar lo más rápido okay. y fácil es hablar otro idioma. porque qué? Si tú puedes ayudar una persona, una persona, uh -huh. esa persona va a ayudarte, ¿verdad? Exactamente. Pero, ¿qué pasa si tú puedes ayudar 10 personas? Wow. Cada uno, cada uno va a ayudarte. Va a ayudarme, sí. Y si puedes ayudar 100 personas, pueden imaginar. Wow. Cada, cada uno listos para ayudarte. Si tiene problemas, si tiene dudas, si, si tiene pregunta, puedes enviar un texto, un, un WhatsApp. ¿Cómo se dice? o ¿Qué significa? O ¿Qué quiere decir? Y ellos... ¿Van a ayudarte? Sí, van a haber un montón de opciones. ¿Otra cosa? Es más fácil dar ayuda que pedir ayuda. Sí, definitivamente. Entonces tú puedes ofrecer ayuda a 100 personas. Ah, si quieres mejorar su español, estoy aquí. Sí, efectivamente. Eso es el secreto de hablar otro idioma. Sí. ¿Qué piensas? Pues me parece una idea magnífica. Eh, pero, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en el grupo, o en nuestro grupo, o en otros grupos, ofrece ayuda. Pero también necesita una estructura, un método, un plan para la práctica. Okay. ¿Sí? Eh, yo cuento con libros de bastante de gramática porque pues eh, leo bastante, pero no libros normales como que novelas en inglés, o así, ¿verdad? Uh -huh. sino que libro, tengo mejor cuento si con hablas, bastante material. Mejor si ¿Sí, no? en inglés. Es mejor si hablas en oh, inglés. Okay. Okay. Uh, Está bien? Ok. okay. Uh, I have a lot of tools for learning English, like uh, a grammar books, uh, application, mm -hmm. too. But I think I, I can help. I can help people from United States who can, who can want to speak Spanish. So just I need to find it, find them. <laughs> Is it hard to find them? Yes, it's so hard because I have I, ha I have tried sending invitation in, in on Facebook, but people people don't accept the invitation because they don't, they don't know me. Ah, uh -huh. that, that's why I think one of, the, one of the most advantage of this program can help me. Because yeah. it's a program. People who are there in this program, they, they know that it's real and it's not a dangerous program <laughs> because right. if I send you, for example, an invitation on Facebook and you don't know me, You can imagine whatever thing about me. Guatemala or El Salvador or Mexico or Colombia. Aha. Uh -huh. Sí. Yo sé, yes. yo sé. Pero sabes qué? Aha. Uh -huh. Es lo mismo para nosotros. Tenemos miedo mm -hmm. de contactar, contactarles para pedir ayuda. <laughs> really? Yes. No sabemos, no sabemos. ¿Ok? ¿Cuál tipo eres? Y, y exactly. Das, uh, es incómodo, es es es difícil. Es difícil. Yeah, it's, it's exactly. Entonces, el mundo necesita nuestro programa. No sé por qué no existe. Es el único. es el único. Really? con esta forma. No sé por qué, porque para mí es obvio, uh -huh. es obvio que es exactamente que la gente necesita, pero estamos, ok, por los últimos cinco años, ayúdame, estábamos o estuvimos uh, solamente eh, en Denver, es, estuvimos en Denver, estuvimos uh, haciendo nuestro programa solamente en Denver, en, Ar en en clases presenciales, grupos pequeños en Denver, Colorado. ¿Ok? ¿Pero en este caso? ¿Es funcionando? Excelente, funciona uh -huh. increíble. ¿Ok? Wow. Puedes imaginar cinco hispanohablantes con cinco anglos cambiando, trabajando junto, hablando, brillando, brillando, uh -huh. uh, es laughing, ¿verdad? Right? Yes. Sí. Laughing, riendo riendo, sonriendo, uh -huh. smiling, laughing, uh -huh. working together. I have thousands of pictures and videos of the English speakers and Spanish speakers practicing together and laughing and have a good and helping each other. Right? <laughs> They're really mi good. Mi misión, mi sueño es ayudar millones de personas, no solo diez personas a la vez. Para, exactly. hacer, para hacerlo, estoy cambiando mi programa hacia, hacia, un, uh, un programa en línea. Ajá. Uh -huh. Ok. Todavía, okay. todavía, el método es lo mismo, los materiales son los mismos, ¿sí? Okay. Yo, yo sé que el programa funciona, el programa no es nuevo, pero la forma de enseñar, ok, el curso, el curso es para enseñar este programa, cómo funciona uh -huh. este programa. Y tenemos una plataforma, una plataforma para compartir los materiales y la estructura y los... Uh, herramientas herramientas, es o as en eh, inglés qué son los tools los elementos? ah materiales sí los tools yo creo que da materiales elementos okay artículos sí y en este momento tiene vergüenza de corregirme eh... Lo que pasa es que no sé en qué parte corregirlo. Por ejemplo, dijo un plataforma. Entonces yo dije, es una, una plataforma. plataforma. Sí. <ríe> Exacto. Quiero las correcciones. Uh -huh. El, ok. Él y la, un y una, esta. Sí, ese, y ese, artículo, este. ese artículo es muy indefinido en español y tenemos muchos usos. No, no, no <ríe> tenemos. Y la única forma que nosotros, nosotros podemos aprenderlos es... Bueno, podemos, es, podemos estudiar, sí. Yes. Podemos leer, mm -hmm. pero realmente la otra, la, la única método de aprenderles es oírles. Sí. Exacto. Entonces necesitamos las lo, correcciones cada vez, cada vez, cada vez. Es, sí. Okay. Pero, <coughs> ok, ¿por cuánto tiempo uh, hemos estado, has, estado hablando? Um, uh, I don't know. Okay, mm. I don't have the time on my screen. Uh let's see. Hold on. Is I time? I don't know either. But uh, it's eight twenty-six right now. Let's see. It was at eight oh two. You said okay. You said wait uh, a second. So it's been about twenty minutes. Yeah, it's been about twenty minutes. Twenty twenty-four minutes. Something like minutes. that. Okay, How you said you know? that you were. You feel better now than you did 30 minutes ago? Yes, I feel much better. <laughs> can you imagine if we I don't have time, I'm sorry, but can you imagine okay. if you, if you connect with somebody and you practice uh, sure. like this, if you practice like this, one sure, or I love it one or two times every week. Can you imagine sure, I Hold love up. it? Will change? yeah yeah yes yeah. i can imagine and that that is really good <laughs> that is what i need <laughs> okay i think that's what everybody needs so um what you can do is just be active in this group um you're going to see an offer uh in the group at the moment to you could do our mini course we have we have a long course which is much more expensive but we also have a sure. mini Course, which is uh, right now? There's a huge discount if you want to do it. Um, uh, you could. What is that. the price? Uh, it's like ten dollars. Um, so normally it's $100. Um, okay. a hundred dollars, but there's a coupon for like it's. We're trying to get a lot of people to do it, so it's only like ten dollars. Um, but okay. next okay. month, <clears throat> next month we're going to launch our full course and um that's a couple hundred dollars but uh wow. a, don't worry don't worry don't worry um <laughs> there are opportunities to get uh discounts or possibly even a free uh a free membership a free course by sharing well wow. uh if if you share The links on your Facebook and in your Instagram, and you help us market this course. Ah, sure. You can. I have a lot of friends who are looking for learning English. Actually, I am in academy, and always they ask me, "What, what, what can I do? What can I do for learning English?" This is and I think this program I can mention about this program with them, right. and so, you can talk with them. So right. So this is important. Okay. Okay. We we do not compete with language schools. Okay? I support, Okay, sure. I support the language schools. I believe the language schools are very important. All right? Okay. We we can make their programs stronger. Right? They can teach you the vocabulary and the grammar and the structure and they can be there for you for your questions but yes. we, we can help you speak, right? Exactly. So I do want to partner with as many schools as we can in the future, right? Um, okay, I, sure. sure, I want to partner with the schools um, and, uh, and help their program. I do not want to, uh, this, this is not going to hurt their program. Does that make sense? I know, I know. Yeah. Yes. Sure. So, uh, if you explain this to a school, to your to your school, um, please share that. Right? This is very. Okay. this very different. Um, it's an opportunity. Okay. It's just the opportunity that their students could practice whatever they're learning. Okay. With, you know, people. Um, okay. I want to know something. Mm -hmm. uh, you say that uh, next month is gonna is gonna be a course, right? Yeah, the larger course. So in yes, in those courses, uh, you teach English or just you you introduce people each other to to share languages. There's two parts. There's two parts. There's the course ah. and there's a membership. Okay. Ah, okay. Okay. In, in the membership, that's that's like the group you joined, but it's private and it has more more gringos in it, right? Uh, I know. Um, okay. And, but the course is where I teach you how to be successful. Okay. Oh, wow. It's about leadership or something like that? Yeah, no, it's about like, You, you have to understand yourself. You have to understand your goals, but then you also okay. have to understand how to find people. I will teach you how to find people. That's one of your things. Oh. You don't know how to find people. <laughs> I know how to find people. No. I know that, okay. I, I teach you that in the okay. course, how to find people, How ah. to find people, how to connect, like Zoom, right, um, and also, I teach you our method and also we provide um, bilingual materials in the course for you to use to practice together right okay so the course is one part where we teach and we provide the materials the membership okay. is um, the membership is where the English and Spanish speakers can meet each other and say, hey, Ariel, can you practice on Thursday? Or, are you busy on Tuesday night at eight o'clock? You know? Uh-huh, okay. Me entiendes, Sí. todo bien. Yes, Yes. Sí. cien sí. 100%. 100%. <laughs> 100%. excellent. Mm -hmm. bueno. Okay, okay. Or now, what I have to do? I have to wait for the next month, right? No, see, si, see, I, uh, Americanos, um, no hay muchos, no hay tantos Americanos en este grupo. Yes, because, Yes, Or, because I have noticed and people who write in the group just are from Central America. Yes, just I have never, I have never seen a gringo writing in the group. Well, originally, este grupo era solamente para los hispanos, entonces. Ah, uh, ok, but sí. it means that you have another Sí, um, pero también este, uh, este plataforma es nuevo, pero yo creo, yo creo que en un año o dos años vamos a tener un millón de personas en este grupo. Oh, seguro que sí. sí. Okay. Seguro que todo, sí. todo el mundo sabe, porque en este momento el mundo no sabe que nosotros existen. No, because uh, I know about you because I have a friend who is from Nicaragua and he said that uh, he had a friend over there that he has a, a, a student who is in this program and that's why I know you. Because they shared the the link on Facebook, and I I send a a request on Facebook. Even though if I have never heard about you from them, mm -hmm. we are not here. We haven't been here. Yeah. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Right. It's, it's old, but it's new. It's, it's five years old. Okay. We've, we've been testing okay. and trying and improving, but on the internet it's new. Right. Oh yeah. Yes. Yeah. So, okay. So the world does not know about us yet. Yes. Yeah, I know. Well, they are, they, are, they are going, they are going, they're going to know about us. Yes. Sí. Yeah. OK. OK. Entonces. Gracias. Entonces. <ríe> no, gracias a usted. La verdad estaba esperando este momento porque nunca había tenido la oportunidad de hablar con un native speaker. And this is my first time. time. <ríe> has hablado, has hablado sí. tantas veces con hablantes nativos. ¿Cómo? En su call center. Has hablado. Yes, ah, yes. in Cold Center, but not, yes, but not face-to-face. -face. I mean, face-to-face ah. -face or impersonal or something like that. Uh -huh. We're planning to go into Antigua Guatemala, that is an uh, a touristic place, because uh -huh. in that place, a lot of gringos come here because it's so, great. Uh, let okay. me tell you something else then, okay? I'll tell you something else. Okay. okay. In this course, in the course, we're going to give you the tools to practice with those gringos who come to visit ah uh, really uh, sure. because the practice is free the practice is always free okay we're, uh, going, yes. we're going to teach you how to find and how to practice with people okay okay so okay. If you understand how easy it is, so if you if you know any Americanos, any güeros, any Estados <laughs> I don't know what word you like to use. To me, Estados is too long, right? Uh, uh, gringos. I can say Gring, gringos. gringos. Los Nicaragüenses no le gustan la palabra nico para gringo, sí. Entonces no usa. Qué um, palabra usan ellos? Entre ellos usan gringos, pero con nosotros no usan gringos. Ok. entiendes? Sí. Pero americanos o estadounidenses. Pero, ok. Ok. En su país hay gente, por ejemplo, con los NGOs, NGOs, NGOs, ¿right? NGOs. ONG en español. ONG, con En los ONG en OK. Uh, okay. O iglesias, o misionarios, o cualquier persona que están sí. en el país y no hablan español. O no hablan suficiente. O bueno. Okay. ¿Me entiendes? Uh -huh. Sí, en español, claro. Con nuestro programa, tú vas a tener los recursos los uh, claro. la, la habilidad de ofrecer su ayuda a ellos wow. con con, con una estructura con, con materiales con un método mm -hmm. ah you know um, Becky you know Becky from Iowa is a volunteer mm -hmm. she's a volunteer in, in uh, Guatemala right in She's going to be there for six months. Right? Okay. So you say, Becky, um, I want, I have this program. I have Share Lingo. Have you heard of it? It It's how two people practice together. Do you want to practice together? I can help you with uh -huh. your really fast. And then you fall in love, and you get married, and you have babies. <laughs> okay. <laughs> <laughs> sounds good. Yeah, it sounds okay, right? Okay, no, but so my point is um, this program gives you, uh, it teaches you how. Los medios, train. los medios. Sí, sí. Entonces, una, una forma, un, un método, sí, medios para tener. Uh -huh para mejorar y, en, en serio, el secreto es esto, es lo más personas que tú puedes ayudar. Lo más rápido. Sí, porque hasta el, uh, en español hay un refrán que dice, bueno, supongo que en inglés también lo usan, es la práctica hacia el maestro. Mm -hmm. Practice, yeah. makes it master or something like that. Exactly, right, right. Okay okay so you just just be active in the group offer to help people um you can offer to help people in other groups also there's lots of groups on facebook right uh for example can you please tell me some names of the group because i don't know names just uh i don't know either offhand but i know they exist but look for look for okay. like look look I don't know if it exists, but look for like expat Guatemala. Expat Guatemala. Yeah, I'll write it in. Uh, I'm gonna write it in WhatsApp for you. Okay. Okay. Okay. Thank you. <clears throat> Or even expat Ecuador. Okay. Uh, expat means okay an expat is uh, a gringo who lives outside the United States lives in a different country ah uh, uh, wow I well, didn't know that uh, That word. there you go no charge <clears throat> that's free advice okay okay so <laughs> now what you want to tell them is Tell them about Sharelingo. Come share this, right? Go okay. They need to go to i. Isharelingo.com. Share that. Share that link with everybody you can. Okay. Okay. Okay. Uh, also, I have a lot of friends here in Guatemala, as I said, you, who yeah. want to learn English. I I, I hope that uh, I suppose that they they they would like to meet you. Sure, like uh, you and me right now. Sure, of course. Um, so you can do this, uh, you know, with our with our platform or with our teaching. You can do this with anybody you want for free forever. Right? There is there can, is can a cost. there's a cost for our course, but the practice is free forever. Exactly. Can I share your phone number with uh, my with one of my best friends? No, not yet, after I know them, okay. you can, they can friend me on Facebook, but ah, okay, you know but okay. yeah, my phone number I like to know people a little, you know at least okay, college no, I, I know I yeah. can understand the Thank thing you. is she's is learning uh open English, but she she doesn't oh. like that that course uh, because a okay. uh, that's very different, all right, okay, I would love to talk to her. so that's that's different because uh, I, yes, that's what I'm I telling need, you I need to understand open English. and I really don't know. I know open English exists, but I have never spoken to somebody who is you is learning in that platform right. So okay that's different. okay, if you could introduce us, si, si, okay, uh, sure. what si is present presentarnos um, sí me gustaría mucho hablar con ella Ok, but uh, you're talking introduce you to, he, to her but here on phone or when you come to Guatemala ella tiene uh, Facebook sí sí puedes uh, presentarnos por Facebook y después yo puedo hablar con ella en esta manera también Ok, ok, seguro seguro seguro que sí le voy a comentar Quién es usted y cuál es su plataforma, cómo funciona, eh, cómo es su método. Yo sé que a ella le va a encantar. Ella está estudiando traductor jurado. I don't know how to say in English, but uh, she's learning. She's doing. I don't know. Son personas que se, que se encargan de hacer eh, cosas legales en inglés, traducciones legales en inglés. Mm -hmm. Entonces, eh, so, I was studying with so, her. Judicial, we say. Please, yeah, uh-huh, uh how, how do you say that? Judicial, or court Judicial. reporter, or uh, paralegal. Um, ah, I think paralegal. Paralegal yes. is uh yes. Mm -hmm. yes, but she told me that she need to improve her English. She's really good, she's really good, but uh, that's why she's that's, learning open English. That's why she's doing open English. There open yeah. English. Yes, it's expensive, at least, uh, well, in, spa, in quetzales, it's 1,000? 900 o 1,000 quetzales? In uh, dollars, maybe... Es, uh, entonces, es como... Um, well, es a $7.50 está el dólar, el cambio de acá account. Sí, sí. Como a $90, $90, dólares, o $100, dólares, or something like that, sí. I don't, I'm not sure. Por mes? Ajá. Uh -huh. Sí. Wow. Es yeah, sí. expensive. Okay. Uh, nuestro programa, nuestra membresía, um, es, uh, es 20 dólares por mes, pero vamos a tener una opción para 10 dólares por mes. Um, wow. <laughs> That's es cheaper. Es más barato, sí. Y, y eventualmente, en el futuro, mi. Mi plan, mi meta es bajar el precio. Ah, o sea, siempre, uh, uh, your focus in helping people. Right. Lo más posible. Ah, millones. Ok. Pero puedes imaginar si, si, si puedes tener un millón o diez millones de personas pagando un dólar al mes, es suficiente. Ah, suficiente enough. <laughs> Ok. eventualmente, sí. Estamos... Sí, claro, claro. No, y, y estoy seguro, estoy seguro que va esta plataforma va a llegar con muchísima gente, porque si sí hay mucha gente como yo que quiere mejorar, aprender inglés, pero no tenemos los recursos necesarios para estudiar o en una buena academia o en una plataforma que sea cara, pues entonces eh, creo que este tipo de programas son los que necesitamos. Exacto. Uh -huh. Gracias. No, gracias a usted. Entonces, eh, si viene a Guatemala y pues el fin de semana me, me cuenta, Ay, nos podemos juntar, lo puedo llevar al Centro Histórico. Eh, hay muchos lugares aquí bonitos a los que podemos ir. Exacto, sí, me gustaría conocer. Nunca he estado, nunca he visitado. No, Guatemala es lindísimo, mm -hmm. Okay. Yo sé, he visto los, <risa> las fotos, pero... Uh, no, no voy a tener suficiente tiempo. Quizás es posible y puedo regresar uh, después de Cuba. Ah. Quizás puedo ir a, a Guatemala otra vez. Um, Ojalá. No sé, no sé. Ok. Ok, bueno. Um, uh, tenemos una... Okay, Time to go. <laughs> so, uh, voy a ir, pero gracias por este tiempo para contigo. Gracias a usted. Um, me gustó la, la práctica, me gustó. Ok, uh, I'm recording this thing. You can watch, ah, really? you can watch it again uh, if you want to. Okay. Um, is it okay if I put this recording in that group? sure i don't have a problem Are you sure yes because more than I, sure. i think other people in the group could learn some things from this recording oh sure i know that right okay. yes you you can share in the group i don't have any problem it's not like the whole world it's just this group it's a private group. <laughs> okay okay yeah. okay don't worry even though it, it's gonna be for the whole world it doesn't okay, matter okay. <laughs> All right, then I'll share it on our main page and the whole world can see it. You're going to be famous. Okay. You're going to be super famous. Okay? Oh, wow, that sounds really good. Good. Okay. okay. Um, Entonces, sí. estamos en contacto siempre, ¿verdad? Exacto. Okay, exacto. Voy a hacer el contacto con, con esta chica, se llama Paola. Y, okay. y pues voy a tratar de que se comuniquen por Facebook primero y luego pues que ya puedan tener una conversación como la de nosotros. Me, me gustaría hablar con ella, entonces si, si okay. necesitas, tú puedes compartir mi número de um, Ah, ok. Es diferente. Ok. Ok, uh, sí. Okay. Eh, es de toda confianza, o sea, yo le puedo garantizar que es una de mis mejores amigas, entonces, una chica de confianza. No se preocupe por eso. Excelente. Ok. Bueno, tu inglés es muy bueno, así que deberías ser... You should. You have done a lot of work, I know, you have studied. Um, and so, you you can be proud, orgulloso. Okay, <laughs> thank you so much. And your Spanish is really good. Thank you. O sea, tiene, tiene mucho vocabulario, demasiado. O sea, algunos there. problemitas, tal vez, en la pronunciación, pero es obvio que un gringo, pues, eh, I don't know why, but eh, they can't pronounce like us, because the, for example, the R sound, es sí. like a, a, a, a carro, say carro en español? Carro, sí. Ah, carro. bueno, lo probé bien. Perro, perro y ah. perro, pero y perro. Um, pero estoy trabajando duro en mi pronunciación. Um, yo puedo hablar con un acento muy fuerte de americano, obviamente. Estoy, sí, obviamente. Sí. Pero me entiendes, ¿verdad? Exactamente. Porque pronunciación es algo muy diferente de acento. Sí. Ah, sí. Okay. Sí, claro. Sí. Um, su acento, si alguien no entiendes, no es por su acento. Es solo pronunciación y es algo diferente. Okay. Nadie uh -huh. necesita preocupen con el acento. Nos encantamos. Okay. Nos encantamos su acento latino. Okay. la baile, ¿En oh, Sí, encantado. Sí podemos entenderles. Uh -huh. Entonces, necesita pronunciación, pero no te preocupes con su acento latino. Um, yo, sé, yo, yo sé que yo puedo hablar en esta manera, con un acento fuerte y me entiendes. Pero estoy... Sí, Estoy tratando de mejorar mi acento también. Entonces, pero... Otros, <risa> es... Uh, uh, unos de, algunos de mis amigos en Denver son de Colombia. Otros, ah, okay. la mayoría son mexicanos. Y el acento es muy diferente. Y trabajo con mi equipo y mi... My, my, Person, my like Ana Ugarte, who you will see in the group, um, who uh -huh. does like everything for me, um, helps me every day. She's in Nicaragua, right? So I have. Yo tengo un poco de Colombia, Colombia, Mexico, Nicaragua. Un poco de Nicaragua, entonces mi español es una mezcla de otros países. Acento de verdad, pero suena muy bien. Gracias. Tiene un muy buen español, muy buen español. Solo una preguntita más. Además de inglés, tienes otra lengua? Realmente no. Hablo un poquito de italiano y de chino y de pocos otros, algunos otros, pero ah. realmente no. no. Ah, ok. okay. Y en Sherlingo estamos enfocados solamente en inglés y español. Inglés y español. No tenemos programas okay. de portugués o francés o alemán o otros. En este momento. En el Mandarín. futuro. Sí, en el futuro, es futuro. Pero en este momento estamos bien enfocados solamente en inglés. Mm -hmm. ¿no? Ok, ok. Muy bien. Ok. okay. Bueno. Chao, Entonces, eh, bueno, chao. <laughs> Bueno, adiós. Espero que nos vemos el uh, fin de semana, no sé. Sí, Hola. seguro, seguro. Si usted me, me escribe y me comenta que anda por acá, yo con mucho gusto, pues. Oh, eh, sí, este, Vamos, ¿verdad? Si no, este fin de semana, quizás la próxima. Uh, ah, ok, seguro. Ok. okay. Media vez sea fin de semana, es ok. Ok. Ok, sí, ya. Yeah. Bueno, ok. All right. Take sí, care. Ya. Nice to meet you. <laughs> Nice to meet you too. Okay, take care. Bye. Bueno, bye.